ahí hay uno. La una. ¿Dónde ha ido? No. Ahí estás, Guillermo. Has caído, tío. Normal. mal. Y mira que estoy noob, ¿eh? Uh, Guillermo. Vale, con esto ya me puedo ir, Guillermo. Gracias. Venga, hasta Guillermo. <ríe> Madre mía, tío. Después de 100 días... Se siente bien, ¿eh? Ahora ya me puedo ir. He pillado Guillermo, me ha dejado sin bala Guillermo, no, tenía que recargar, buena mocha Guillermo eh, también te lo digo, buena mocha compañero. Uf, nos vamos, ¿eh? nos vamos a casita, ya tengo lo que quería, Mira, ahí viene otro, cuidado que este puede ser Guillermo eh, otra vez. Mochón. Otra mocha. ¡Eh! ¿Has conseguido un arma? en love you. Yo también te quiero, tío. Vale. Venga, va. ¿Alguien más quiere? Como puedo ir a mi casa. Bueno, en verdad, vamos a cogerle más comida, ¿no? Vamos a cogerle esa comida, va. Venga, ahí va. Lo que no sé es... ¿Dónde había dejado yo mi barco? ha puesto una cama, el tío... A ver, el tío vivirá ahí arriba, seguro, eh. O sea, tiene toda la pinta del mundo, eh. Bueno, al final han salido un par de su casa.